Para crear tu app de Android ya no necesitas ser programador, solo necesitas tres cosas y te las voy a contar ahora. Un navegador, internet y un poco de tiempo. Como te comenté antes, solo necesitarás un navegador con internet y un poco de tiempo. Así que lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador preferido, Google o Mozilla Firefox, cualquiera sirve. Muy bien, y nos vamos a ir a esta página, que eh, la dirección estará en la descripción del video, es www.appsgeyser.com, muy bien. Y aquí comienza nuestro video tutorial, cómo crear nuestra propia app. El primer paso es que ingresemos dentro de la página. Eh, como a manera de recordatorio, debemos registrarnos en la página, pero lo vamos a hacer ya a lo último. Bueno, le damos en Create Now. Muy bien. Aquí mm, encontrarán diferentes opciones. Mm, ya ustedes pues mirarán cuál les sirve mejor bien nosotros vamos a, para el uso de este tutorial vamos a la segunda pestaña que dice web y nos vamos a esta primera que dice website muy bien aquí ya empezamos la creación de nuestra app aquí en este celular que se ve aquí vamos a poder visualizar cómo va quedando nuestra app muy bien aquí vamos a incrustar eh, la dirección url de nuestro blog nuestra web eh, de youtube o pues lo que tengamos en mente crearle una app muy bien yo voy a hacer esto con la dirección de mi canal de youtube Le damos copiar le damos pegar Estamos en next. Le damos un nombre. La mía es jl.tv. tv Muy bien. Aquí volvemos y damos next. Aquí hacemos una descripción de lo que se trata nuestra web. Damos next. Aquí en esta parte vamos a poder... Eh, Incrustar un icono, el que nosotros queramos, lo podemos dejar por default o custom para crear nuestro propio icono. Bueno, yo voy a, a seleccionar mi icono, el del canal. Vamos a, Vamos a abrir. Como ven ya se cargó mi icono. Damos aquí en sub. Listo. Muy bien. Damos en next. Ahora vamos a dar en create. Create. Muy bien. El inglés mío es un poco malo, pero bueno. Eh, damos en create. Y aquí podemos darle un clic para previsualizar cómo va quedando nuestra app. Debemos esperar que cargue. Aquí en la primera dirección que se ve aquí, http://app.appgazer.com y unos números. Ahí se ve dónde podemos descargar nuestra aplicación. Aparte tenemos tres opciones más, dos para publicar y una para monetizar nuestra app. Bueno, la podemos eh, publicar en Amazon o en Google Play. Como ya había mencionado, podemos monetizarla. Muy bien, aquí voy a explicarles brevemente de qué se trata. Este es el dashboard y aquí después de mmm, haberle eh, dado descargar, pero mmm, me salte un paso, ¿sí? pues aquí yo estoy ya eh, registrado. Ustedes tienen que después de darle crear, tienen que registrarse con su correo y los va a mandar a esta a esta página. Aquí ya pueden eh, descargar. Aquí en Edit, vamos a dar en Edit. Es la parte en la que podemos eh, modificar nuestra app para que quede a nuestro gusto los temas los colores todo esto se hace después de haberla creado o sea en este momento ya creada muy bien vamos a dashboard otra vez ya el modificar su app está en ustedes aquí está el dashboard con todas sus herramientas aquí en edit podemos conseguir todo así que eso queda a su criterio como quieran ustedes usarlo. muy bien aquí entonces para el efecto de la descarga damos aquí en el primer url que encontramos muy bien nos pasa a esta otra eh, página aquí debajo del código qr eh, podemos escanearlo o bien podemos descargarla dando en el botón download esperamos el tiempo, tiempo reglamentario ok ya cargó y como ven aquí en esta parte ya se está descargando Nuestra app ya se descargó y está lista para um, instalar en nuestro celular y probar cómo podemos modificarla. Como ya les comentaba, queda a su gusto. Muy bien. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.